Después de todos los anuncios que hiciste y tener este marco de gente, ¿es como una respuesta del público? La verdad que sí, eh, me siento un agradecido y es una, una carrera muy larga que hemos hecho, 23 años de, de, de laburar, de cagarnos de hambre, de la feo, de, de, de sacrificarse, de, de tratar de hacer las cosas bien y que nadie te apoye, nadie te dé una mano, muchos amigos de, del campeón en su momento... Eh, me dieron vuelta a la cara me costó después te, te convocan te llaman, te, te necesitan porque estos son un producto que, que genera mucho dinero, rating o lo que sea Digamos, eh, Ulises Bueno hoy en televisión es, es, es, es lo más eh, publicitado en, en día y no, no va por ese lado lo que yo quiero transmitir lo que quiero decir loco que me tengo que bajar del escenario por una cuestión de que no estoy pudiendo disfrutar de lo que amo. Acá hay un condimento también que creo que, que es extra, que tiene que ver con tu salud también. Tu cuerpo te está diciendo algo. Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas. Entonces, eh, al calzón quitado, digamos, mi cuerpo está diciendo, loco, callate porque te calla. El potro, digamos, ¿no? eh, son cosas que la van a entender pocos, pero después la van a analizar muchos y van a hablar un montón de gente, los que no tienen conocimiento o tienen conocimiento de la causa, pero se hacen los que no conocen del tema. Es una presión muy, muy difícil estar arriba el escenario siendo una persona que le brinda la vida al público para que los demás puedan sentirse agradecidos de los grandes artistas que hay en el país y ninguno de los artistas del país... Los que están vivos no viven en el país, los que no están muertos, los que no están enfermos, los que no la pasan mal. Entonces tomar la decisión es decir, loco, quiero vivir, tengo que dejar de, de ser artista, porque no, no hay, no hay un, un respeto para el artista, somos una herramienta para, para convocar multitudes y venderle verdura y poder a la gente y después te descartan como, como si fuese el, el mono. Cuando está jugando el truco no sirve.